La información fue ofrecida por miguel paulino geguelo quien es el actual director provincial del ministerio de cultura definitivamente es un caso deprimente ahí vemos nuestra formación la educación y la disciplina de nuestro conciudadanos porque verdaderamente no es ni al ayuntamiento ni a la persona de él de Director de Cultura ni esa mi persona, sino es algo que verdaderamente que es de todo, que es de nuestra comunidad. Mucho de la cablería cortada, que se ve que es con tijeras. Este, anoche cuando pasamos lo vimos bien, entonces ya hoy el área izquierda completamente fuera de servicio. Entonces yo creo que los niveles de conciencia de nuestra, de gran parte de nuestra comunidad da pena.